¿Alguna vez te has preguntado qué demonios está pasando con los juegos de terror de Bob Esponja? Están por todas partes y cada vez son más siniestros. El último juego se llama Wars Shadow, la sombra de calamardo. Y sí, ya te imaginarás quién es el malo, pero lo peor de todo es que este juego es realmente aterrador. Si eres valiente, prueba a jugarlo y dime qué piensas en los comentarios. ¿Crees que Bob Esponja y sus amigos están tratando de asustarnos? Déjame saber tu opinión y no olvides darle like y suscribirte para muchos gameplays, noticias y creepy datos como este.